Hola gatitos y gatitas He puesto un croma aquí en la pared No se ve Pero Ya me servirá para hacer algo Aunque sea pequeño Si me acerco más Podré hacer algo y probarlo Y no sé cómo quedará Porque no sé si se verá bien Y no, ya, ya veréis el resultado A ver qué hago Muerte Muerte. No, no sé. Después de coger olivas, es duro trabajar, bueno, es duro trabajar y no sé qué tengo que más que decir. Eh, eso, que después de coger olivas, uno está cansado y no tiene tiempo para pensar qué vídeos hacer. pero como tengo el croma este de aquí que hice el otro día pues aquí se queda y ya haré alguna cosa con él. Hice algo el confuri lo hice con, con esto este cómo se llama almohada no almohada pero el la sábana esta. Y soy el croma así. Y ahora que tengo estas verdes, es verde. No sé si quedará bien croma o no. Bueno, esto es todo, gatitos y gatitas. Adiós.